Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy te voy a explicar la importancia de los capítulos de YouTube y por qué tus videos deberían tener capítulos. Si eres de los usuarios que hace video tutoriales o x video y quieres que tus usuarios tengan más información de tu contenido, es recomendable que hagas capítulos. Vamos a seleccionar un video que tenga capítulo. Este video tiene capítulos. En este video, como podemos ver, quiero explicar cómo extraer la batería de tu bocina Bluetooth KSA. Está dividido por sesiones. De minuto 0 al minuto 16 es una pequeña explicación de lo que yo voy a hacer en este video hay usuarios que no les gusta esperar tanto para eh, resolver una situación o un problema entonces en la segunda sesión dice cómo quitar la batería de tu bocina si el usuario quisiera saber cómo quitarla en esa pequeña explicación o dónde se encuentra localizada la batería simplemente hiciera clic aquí en esta sesión Luego le mostraré dándole clic aquí para que vean cómo se ve el video separado por sesión y cómo se haría en tiempo real. Dice aquí quitando la batería de la bocina. Esta sería la sesión que el usuario buscaría si, eh, si está buscando un video como este. Entonces el usuario pasaría del de paso 1, paso 2, llegaría al paso 3, la sesión 3 del video. Entonces, la importancia de los capítulos tiene mucho que ver con que el video tiene más argumento, más información de lo que usualmente podía tener, que es solamente el tema, un poquito de la descripción y la etiqueta. Pero aquí podemos ver varias sesiones que el video está dividido y si el usuario entiende que ese video llena sus expectativas para lo que él está buscando, se quedaría mirando su video. Entonces la última sesión dice cómo se ve la batería fuera de la bocina hay personas que le gustaría saber cómo se ve esa batería cómo es esa batería entonces cada usuario está buscando algo determinado pero por el tema cómo extraer la batería no se quedaría por ver esta sesión de la de esta parte entonces cada usuario tiene diferentes necesidades y por eso es bueno dividir los vídeos por capítulos voy a darle para que vean este vídeo dividido por capítulo y la importancia de eso es que podemos tener eh, usuarios con muchas necesidades diferentes y pueden creer que nuestro video no cumple esas necesidades porque no somos tan explícitos en el tema o en la descripción pero si sí ponemos la, la sesión dividida por capítulos ahí seremos más explícitos un poquito más explícito no redundaremos tanto sino que seremos más específico a la hora de presentar nuestro video. entonces en lo que carga este video podemos ver la sesión de los capítulos si hago clic aquí podemos ver que sale un apartado a mano derecha y sale todos los capítulos la sesión de este video. pero si damos hacia abajo eh, le damos a mostrar más también podemos ver las sesiones de los capítulos de lo que realmente eh, nosotros estamos tratando en este vídeo creo que eso podría ayudar mucho eh, en cuanto a, a, a sus vídeos eh, los capítulos porque ayudarían a ver el usuario eh, la cantidad de cosas que ustedes tratarían de explicar en ese, en ese vídeo y ayudaría mucho en ese sentido creo que la opción de los capítulos es muy buena porque puede ayudar a dar de un vistazo rápido de, de si nuestro video realmente es útil para él o no. Eso era todo lo que quería mostrarle en cuanto a los capítulos. Un resumen rápido de, de la importancia de poner los capítulos en nuestros videos. Es cuanto, hasta la próxima.